Muy buenas noches. Bienvenidos a Irreverentes. Bienvenidos, sea también el primer viernes, en este primer mes del año. Y qué bueno que todos tengamos un buen inicio de toda esta jornada que va a ser enero y que va a ser febrero y más el primer trimestre. ¿Qué nada que despo, Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, Andrés. Buenas noches, chicos. Y un gusto estar aquí otra vez. Mauricio Zárate, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, Andrés. Como, obviamente feliz de estar un viernes en la noche con ustedes, aquí y no en otro lugar. Y un, un saludo y un abrazo a todo el pueblo mexicano que está en que le está pasando mal. Aquí en La Paz no se celebra mucho el primer viernes, ¿no? Por lo que notó. Todos los viernes. ¿No? Sí, en los sectores populares, en las ¿Sí? Daderas, sí. Sí, o sea, de la COA, ¿no? Todo este de esta. Cuestión. Bueno, Natalia, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Andrés, Cane, muchachos, ya toda la audiencia de Villayala y buen primer viernes, pues, ya que estamos. Ya que estamos. <risa> Una coita falta aquí. ¿Qué tal, Ale? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Andrés, señorita, señorito? Buenas noches. Y, por supuesto, a todos ustedes. Buenas noches. Bueno, hoy día vamos a seguir actualizando la información con respecto a lo que está sucediendo en Santa Cruz. Hay algunas novedades, algunos elementos más para el análisis. En lo referido a que por un lado hace poco, una cuestión de horas, el pacto de unidad eh, se declaró en estado de emergencia y en defensa del gobierno nacional en respuesta a las protestas que se están dando en Santa Cruz y que pretenden para el día martes ya salir a otros departamentos del país. Y el presidente Luis Arce Catacora llamó a una gran concentración el día 22 de enero, Día del Estado plurinacional tanto para recordar pues, esta refundación del Estado boliviano como también para mandar un mensaje de unidad y de fortaleza desde los sectores populares. Al mismo tiempo, el ministro de Justicia, Iván Lima, eh, eh, llamó la atención a Santa Cruz, a la gobernación de Santa Cruz, para que de una vez el vicegobernador asuma las funciones de gobernador, debido a que Luis Fernando Camacho estará detenido, bastante tiempo en Santa Cruz, a lo cual los asambleístas y la, de la fuerza política de Luis Fernando Camacho respondieron que no aplica todavía y que Luis Fernando Camacho sigue siendo y seguirá siendo el gobernador de Santa Cruz. Pero bien, antes de darnos la actualizada en la cuestión de Santa Cruz, también pasó otro tema en otro ámbito. El del, sobre el cual estaremos discutiendo, que no es necesariamente internacional ni tampoco, ni tampoco nacional, y me refiero al hecho de que, por un lado, Perú ha sacado, ha retirado a su embajadora eh, que estaba aquí en Bolivia, la señora Karina Ruth Palacios Quincho, la destituyó porque ella era ella fue nombrada por eh, el expresidente Pedro Castillo, pero todavía no nombró a nadie para que tome su lugar, lo cual genera la especulación de que las recientes controversias que se han dado entre el gobierno, nuevo gobierno peruano y Evo Morales podría ser la causante de que quizás no, pudiera, no vendría una nueva embajadora del Perú a Bolivia. Justamente ahí va la cuestión de que no sabemos si es nacional o internacional, debido a que en Perú van a empezar un juicio al expresidente boliviano Evo Morales por supuestamente poner en riesgo la seguridad nacional del Perú, a lo cual el president, expresidente Evo Morales respondió que él pone la otra mejilla, que no tiene ningún problema, pero que por favor se detengan las masacres que hasta ahora se están dando en el Perú y que se llame a una asamblea legislativa, digo, una asamblea constituyente en el Perú para refundar pues aquel Estado. Vamos adelante con la primera nota y empezamos con la discusión. La ausencia es una figura que aplica en el caso del gobernador Camacho y que podría dar lugar a un nuevo proceso penal por abandono de funciones. Si él insiste en continuar ejerciendo la labor de gobernador, no estando en el departamento de Santa Cruz y no realizando las actividades normales que requiere ese departamento para la ejecución de su presupuesto y para su normal desarrollo, podría generar responsabilidad administrativa tanto para él como para los funcionarios que están a cargo del normal desarrollo de las actividades. Los órganos ejecutivo, legislativo y electoral coinciden que en apego al Estatuto Autonómico de Santa Cruz el vicegobernador Mario Joaquín Aguilera debe asumir como gobernador ante la ausencia temporal de Luis Fernando Camacho, quien está recluido de forma preventiva en el penal de Chonchocoro en La Paz. Mire, eh, Ante la ausencia temporal, dice el propio estatuto, que debe suplir el vicegobernador. Y cuando no existe o aún existe una ausencia temporal del gobernador y el vicegobernador, eh, un asambleísta. Por lo tanto, no están cumpliendo su estatuto. Yo percibo que no les interesa cumplir su estatuto. ¿No es cierto? Eh, y esas son actitudes políticas, definitivamente. De acuerdo a su estatuto autonómico y al artículo 25, indica que ante la ausencia temporal, ¿no? eh, quien asume como gobernador, seguramente de forma temporal, es el, eh, el vicegobernador, ¿no? que ha sido elegido también allá en 2021. Si hay un incumplimiento de deberes de las autoridades de Santa Cruz que afecte el normal desarrollo de, de, de las actividades de... Esa gobernación tendremos que activar las acciones penales correspondientes. Nos parece que sería innecesario, entendemos que la asamblea departamental y el vicegobernador tienen que empezar a ejercer funciones y si la próxima semana no se regulariza la situación de Santa Cruz, tenemos la obligación de presentar una acción penal por incumplimiento de deberes de dichas autoridades. Las investigaciones establecieron de manera preliminar que Camacho tenía protección de la policía y de las Fuerzas Armadas antes de que Morales renuncie a la presidencia el 10 de noviembre de 2019 que dio lugar a la ruptura del orden constitucional con la autoproclamación como presidenta del país por parte de la segunda vicepresidenta del Senado, Janine Áñez. Pues bueno, empezaremos por ahí, por las nuevas noticias de Santa Cruz y bueno, añado también ya las declaraciones, manifestaciones del Pacto de Unidad que yo creo que igual, eh, ya, yo las estaba esperando ya desde antes, pero bueno, el día ya salieron. Empezamos contigo, Alem, ¿cuáles son tus reflexiones? Mira, yo, yo veo que ahí está, es viernes, está medio tranquila la situación, revisando algunos periódicos digitales, los conocidos y los no conocidos igual, el tema de Santa Cruz ha pasado desapercibido, no hay nada referente al tema, los medios visuales sí han hablado muy poco de ello, más referente a lo que las declaraciones del gobierno. Eh, parte dos, dos cosas, no. uno lo que plantea el señor Lima, la parte legal. Yo creo que implica mucho el cómo lo plantea, sí, la parte legal que lo explicaba me parece relevante, pero lo ha puesto el tonito de amenaza y creo que en este momento lo mejor, lo que ha hecho el señor Arce es la jugada del silencio y eso le ha, le ha funcionado muy bien, lo cual parecía que no, pero está teniendo resultados efectivos. Y deberían de seguir el mismo ejemplo los ministros, quizás sí, por obligaciones técnicas y legales, él tenía que hablar, pero no con ese tono, me parece un poquito imprudente. Veamos cuáles van a ser los resultados del día martes, que es la gran movilización de este Comité Pro Santa Cruz. Eh, eh, yo no confío hace décadas ya del Pacto de Unidad Central Obrera Boliviana, porque son organizaciones que se han quedado sin base social sólida. Eh, ya el, el, el, el, la CEDSUD se ve cuando ha planteado vamos a apoyar al señor Arce Catacora, a los dos días han hecho una movilización en contra del señor Arce Catacora por las por los incumplimientos de los proyectos que se les había dicho y no solo este año ni el año pasado, sino hace bastante tiempo. Entonces, en función a esto, ellos se mueven, hablando de la CSUCB, en función a los cumplimientos o incumplimientos que el gobierno tiene con ellos. Y obviamente hay gran, marge, gran margen de incumplimiento. Cuando hablamos del pacto de unidad, hablamos de una dirigencia, bueno, una dirigencia que idealmente tiene una base social sólida, idealmente, lo cual no es cierto, lo cual no es definitivamente no es cierto. En el censo de los 36 días, el Pacto de Unidad, la Central Obrera Boliviana amenazaron en ir y desbloquear. ¿Fueron? Resultado objetivo, no fueron. Lo que sí yo le tuviera un poquito de seriedad son las cooperativas mineras que también dijeron que vamos a ir a desbloquear, a ellos sí les tomaría en serio porque, eh, no por compromiso político e ideológico que tengan los cooperativistas con el gobierno, con la línea del movimiento al socialismo, sino porque en este momento están jugando temas de intereses, temas de intereses de dónde voy a generar nuevas minas, temas de intereses si voy a invadir a los parques nacionales u otros temas, y en función a eso, deudas son deudas, ellos van, desbloquean, que pueden hacerlo por este tema de intereses, y en su momento el gobierno obviamente va a tener que pagar esas deudas. Ya ha pagado una deuda a costa de, la, de los intereses económicos de Bolivia, de solo cobrarles el 4.8% a las cooperativas mineras auríferas. Uh -huh. Entonces, este tipo de deudas sí son peligrosas, y este tipo de acciones sí son peligrosas. Por el resto, pacto de unidad el sub yo realmente no los tomo en serio. Breve pregunta, dijiste que te parece imprudente lo que dijo Iván Lima. El tono. Entonces, ¿pero por qué ser imprudente? Es imprudente, es como decir eh, si no me hacen caso el señor Camacho va a seguir teniendo mayores sentencias con todo lo que tiene basta y sobra para que el señor Camacho esté buen tiempito bajo las rejas no hay necesidad de seguir amenazando en otros en otros elementos no uh -huh. hay la necesidad eso genera uh -huh. eh, rencores me estás amenazando voy a reaccionar me parece imprudente en este momento es necesario e imprudente uh -huh. oh, a ver. No se trata de que no le hagan caso, le hagan o no le hagan caso al ministro de Justicia, sino de que cumplan su estatuto autonómico. ¿no? El artículo 25 del estatuto de autonómico eh, prevé dos figuras, ¿no? la ausencia temporal por la que eh, debería asumir el vicegobernador o la vicegobernadora, o la sustitución definitiva que se da por eh, imp un impedimento definitivo que también está normado en el, propio, en el propio estatuto y por el cual en la, pro en la asamblea legislativa departamental se debería elegir al siguiente eh, gobernador o gobernadora. ¿no? Entonces, ¿no es? cuando Iván Lima dice a ver, tienen que, tienen que hacer caso a su estatuto, a su estatuto autonómico y si no, hacen, si no se hace caso, se va a iniciar un proceso penal, no, se, no les está diciéndome, soy yo el que está definiendo, sino es que hagan caso a la norma que se ha aprobado eh, también en un marco constitucional y todo. ¿no? Eh, eso primero, ¿no? o sea, creo que es, es evidente que ante... Eh, ante la situación de que el gobernador de Santa Cruz o de cualquier otro lugar en realidad, cualquier gobernador estuviera detenido, en, en, en, en, sabemos que va a estar cuatro meses en Chonchocoro, pues se debe eh, proceder con la salida institucional, no, nadie se está inventando nada con lo que corresponde. Eso por un lado. Y sobre el otro, lo del pacto de unidad. A ver, el Pacto de Unidad está compuesto en realidad por cinco organizaciones, ¿no? que son las eh, las las Bartolinas, CONAMAC, SIDOB e Interculturales. Son las cinco organizaciones del Pacto de Unidad, además está la COP, y hoy no solamente ha salido eh, el Pacto de Unidad y la COP, sino también otras organizaciones que es como un pacto de unidad más ampliado en realidad, ¿no? Estaban los gremiales, estaban eh, juntas escolares, estaban juntas de madres y padres de familia, estaban juntas vecinales, o sea, no hay que desconocer que Bolivia es un país extremadamente politizado, o sea, además por una cuestión de memoria histórica de nuestro propio territorio, ¿no? O sea, Ajá. tenemos la tendencia a organizarnos, o sea, si no, si no estamos en el sindicato... Eh, campesino, pues estamos en la junta vecinal en la ciudad, o sea, hay una tendencia de organización real en Bolivia, ¿no? No pasa, no es, un, no es un invento, es algo que conocemos y que las y los bolivianos sabemos, además, porque estamos metidos en esto, ¿no? Estamos articulados, estamos organizados, es un país sumamente politizado, y son esas las organizaciones que han asumido que el MAS es el instrumento para disputar el, eh, la, el poder formal, digamos, ¿no? Entonces, cuando se pronuncia, cuando dice sí, el pacto de unidad no tiene bases, no tiene, son solamente los dirigentes, pues no es real eso tampoco, ¿no? Eh, hay una representatividad, hay una forma sindical de elegir a los, a los dirigentes, evidentemente, pero las bases sí estamos eh, movilizadas constantemente por todo lo que acontece en este país. ¿no? Entonces, cuando se dice, sí, va a haber una masiva movilización el 22 de enero, no es que van a salir los 20, los 20 dirigentes que han salido hoy día en la foto, que de hecho es una muy linda foto, por cierto, paréntesis, en las gradas de la Casa Grande del Pueblo, como, como se hacía hace unos años, eh, no, no van a salir solo ellos, pues, ¿no? Van a salir, van, va a ser una cosa masiva de verdad. Eh, hay una, hay una intención una predisposición a la defensa del gobierno de Luis Arce, hay una intención y predisposición a la, eh, a pararse en frente de las medidas violentas del Comité Cívico en Santa Cruz. O sea, hay, es una construcción colectiva, no es una cuestión solamente dirigencial, corporativista, elitista, como quieres hacer creer aLEM. ¿no? O sea, hay una, real, hay, hay una movilización real detrás de esto. Mauricio. Ya. Yeah. Eh, a mí me gustaría ver esa, esa, legalidad con el, con el ministro Lima cuando se descubrió que el juez que sentenció a Camacho tenía una, no, había sido suspendido por el Consejo de la Magistratura y que no podía, en verdad no podía llegar ni siquiera a ejercer un cargo judicial a partir de la costumbre. Lo que él dijo fue, ah no es que a ese juez lo, lo han suspendido cuando era auxiliar, ahora es juez, así que puede hacer lo que quiera. Señor ministro, usted es un excelente abogado. La sanción del Consejo de la Magistratura no va contra el cargo, va contra la persona. Pero ahí no vemos ese purismo jurídico de no, es que el estatuto dice que hay que... No, ahí no importa, ¿no? Es, insisto, justicia para unos y Estado libre, libre albedrío para otros, ¿no? Y eso es muy grave. Y, y no es el único caso. Hay muchos jueces que han llegado a ser parte, que antes de ser jueces, perdón, eran parte no es sin militantes, pero sí funcionarios públicos, y eso tampoco se debería de permitir. ¿Dijo algo el señor ministro Lima? Lo hemos visto, y, y ahí yo comparto con Alem. Yo entiendo, Canela, y estoy parcialmente de acuerdo en que tiene que decir, en la medida en la que usted no cumple la ley, va a tener una sanción. Pero el tono en el que lo dijo Iván Lima fue sumamente bra bravuconero. A mí me gustaría verlo tan bravuconero contra, contra el presidente del Movimiento del Socialismo me gustaría verlo tan, tan, tan bravucón, bravucón tan bravucón contra todos estos jueces y todas estas autoridades que no deberían de estar ocupando legalmente un cargo pero lo dice, no y eso es lo que me preocupa lo que yo creo que debería de hacer la, la gobernación la gobernación como, como, como institución es, eh, es justamente establecer lo que establece la, car, la carta orgánica, ¿no? decir bueno, esto es un tema de, de esto es temporal en primer lugar esto tiene que ser temporal en verdad, en verdad, lo correcto en un debido proceso sería que en este momento eh, Camacho esté más o menos como el gobernador de Potosí, esté desde, eh, con prisión domiciliaria, si es, si es que es necesario, yo no creo que se escape, pero bueno, digamos, desde su casa, prisión domiciliaria y gobernar desde ahí. Pero obviamente no va a pasar eso, entonces deberían de nombrar al, al, al vicegobernador de manera temporal, de manera temporal. No no, no no tienen que caer en la trampa de, ah, no, ya, ya no es temporal, ya es permanente. Eso sería, un, eso sería terrible. Respe respecto al pa pacto de unidad, hay algo que a mí me preocupa mucho del pacto de unidad. Tenemos, y, y, y recién, bueno, después voy a dar exactamente cuál es la institución, pero tenemos la segunda peor justicia de la región. O sea, la segunda peor justicia de la región. Y estoy hablando de la región, no estoy hablando de los 10 países que componen Sudamérica. Estoy hablando de Honduras, de El Salvador, de Panamá, de Granada, de Trinidad y Tobago. De... Todos ellos tienen mejor justicia que nosotros. ¿Por qué el pacto de unidad no se mueve para mejorar la justicia? ¿Por qué se mueven para años, se mueven para Camacho se mueven para insultar a Mesa, pero no se mueven para mejorar la justicia? Cuatro feminicidios en cuatro días. ¿El pacto de unidad se movió? No. Recién instalaron una... Lo voy a decir sumamente mal. Eh, recién instalaron una unidad de medicina nuclear en La Paz, si no me equivoco. Y hace tres semanas, desde hace tres semanas, perdón, que los enfermos de cáncer dicen no funciona. ¿Por qué no se mueven para eso? ¿Cuántas personas del pacto de unidad, yo estoy seguro que casi todos, han hecho cola desde las 4 de la mañana para sacar una ficha? Una ficha que se las van a dar en otro año, en otro mes, para Colm. Yo he ido a hacer hacer cola desde las 4 de la mañana para mi padre, y es una verdadera basura. Y lo siento muchísimo por todos los bolivianos que tenemos que ir a hacer cola a las 4 de la mañana, porque lamentablemente el pacto de unidad no se va a movilizar por eso. Natalia. Eh, algo que igual creo que es importante mencionar, no ha sido solamente el ministro el que ha dicho hagan caso uh -huh. al estatuto autonómico, hace uh -huh. una serie de personajes que han dicho, o sea, no entendemos cuál es la resistencia de la gobernación de Santa Cruz de no asumir lo que toca asumir, ¿no? O sea, Y de hecho está es bastante clara, ¿no? O sea, es ante la ausencia temporal, se establece que es temporal porque hay cuatro o cinco figuras que establecen ausencia definitiva, ¿no? Muerte, renuncia irrevocable y sentencia ejecutoriada. No hay ninguna de esas, entonces ya se da sobreentendido que esto debería correr de manera automática, ¿no ve? Uh -huh. Hasta que no existan estas figuras pertinentes. Entonces, no es solamente el, el ministro. Hay, a, ahorita hay una suerte de, no sé, de, de, de berrinche de las autoridades en Santa Cruz de no querer asumir esto, porque claro, cuando a ellos les toca asumir la figura legal, todo es conflicto, ¿no ve? Pero después son bien capos para reclamar legalidad. Ahí encuentro cierto tipo de incoherencias dentro de lo que vendrían a hacer las autoridades Que expliquen de manera co concreta por qué no quieren aplicar la figura que toca Hay ausencia temporal del gobernador, punto No, no, no hay sujeto de interpretación acá No uh -huh. es decir, no es que está de vacaciones o va, va, va a volver el lunes No hay sujeto de interpretación Está, está, está fuera temporalmente porque está en Chuchucoro cuatro meses Se sabe y ya uh -huh. Un poco por ahí, ¿no? Y en cuanto al tema del de pacto de unidad, estamos viendo que hay una articulación nacional, porque como Canela muy bien lo ha mencionado, o sea, no es una organización, son varias organizaciones, cinco específicamente, a las que se le han sumado otro tipo de organizaciones más. Ajá. Hay cierto tipo de articulación nacional que está viendo ya de manera muy preocupante el tema de Santa Cruz, o sea, la violencia, las torturas, la violación de derechos humanos, los intentos de desestabilización que están habiendo uh -huh. desde, de, desde, desde, desde dicen, no vamos a permitir un 2019, no vamos a permitir otro golpe de Estado, no vamos a permitir que se secuestre una ciudad a nombre popular, cuando el popular no tiene nada, y claro, cuando salen los grupos populares ahí dicen, ah, no, no cuenta, uh -huh. o sea, no es nacional, o sea, hay una suerte de desconocimiento también de parte de las élites de negar esto popular, claro, porque no les, no, no son ellos los que se están pronunciando, no es el comité cívico, no son los comités cívicos de los distintos departamentos. Esta es, de la, es de la única figura nacional que estamos viendo que está pronunciándose de manera eh, muy contundente. Y no es la primera vez que lo hace, o sea, siempre que hay este tipo de emergencias nacionales, salen a tener algún tipo de manifestación. O sea, Mauricio dice, no entiendo por qué el pacto de unidad no sale, salen los distintos grupos, o sea, hay organizaciones que se encargan de cada sector, o sea, no puedes pedirle a uno que se encargue de todo al mismo tiempo y empezar a exigir cosas. Las mujeres salen cuando se tiene que reclamar temas de, de mujeres. Los enfermos de cáncer salen a reclamar cuando tienen que, que reclamar temas de enfermedad. ¿Son inferior, parte ¿no? del pacto de unidad los enfermos de cáncer? Pero so, se organizan y reclaman. Pero no son parte del pacto de unidad. Hasta donde están afiliados. Entonces, el, tema, el Pacto de Unidad se va a declarar sobre temas a corte nacional. Y esto ya es nacional y de articulación nacional. Por lo tanto, me parece importante que salgan. A mí también, Yo estaba también preguntándome dónde estaban y ya estamos viendo que hay cierto tipo de eh, unidad discursiva, incluso. Creo que eso es lo más importante. ¿no? O sea, no es que cada quien esté tirando por su lado. Y al contrario de los comités cívicos, esto sí es de corte popular y nacional, no es regional. Canela, ¿tú qué dirías con respecto a lo que decía Mauricio de dónde está el Pacto de Unidad cuando hay el problema del hospital? Digamos? Sí, no, a mí me interesa seguir la línea de lo que decía la Nata, ¿no? Mauricio dice, ¿por qué no sale, en el, pa ¿por qué no sale el Pacto de Unidad para decir cuatro feminicidios en cuatro días? El 8 de marzo del año pasado, que es el, dat el, único, el único dato que tengo, seguramente el 25 es otro, eh, la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas e Indígenas Originarias de Bolivia, Bartolina sisa llama a movilización y se mueven 15 mil mujeres en la tarde, la, la, la movilización del 8 de marzo de, de ONG, de Astroboscas, etcétera salen mil personas, esa es la relación de movilización que tiene, además las, las Bartolinas, por ejemplo, me estoy ahorrando de un tema, pero me imagino que en cada tema hay movilizaciones de distintos grupos eh, eh, también han sido las Bartolinas las que han liderado un proceso de presentación de de, perdón, de modificaciones a la ley 348, eh, que se las ha presentado al presidente el año pasado, creo que en agosto del año pasado, y que ahí, ahí sí me sumo, ¿no? Ya han hecho su trabajo las compañeras de organizaciones, han movilizado la Alianza de Organizaciones Sociales de Mujeres, han presentado su propuesta de modificación de la 348 y es el gobierno también el que tiene que responder ahí. ¿no? O sea, ahí no se trata de, de reclamarle al Pacto de Unidad, sino de reclamarle de que el mandato de lo, de, de, de lo que se trabaja desde las organizaciones sociales se haga realidad a partir del, de, del gobierno. Eh, no. eh, Mauricio. Súper cortito. Eh... Bueno, hace mucho tiempo se reunieron y lo lograron, me parece excelente, muy bien en términos de, bueno, seguimos siendo el país con más unicidios de la región, pero entiendo que no se cambia de la noche a la mañana, sobre todo si no hay voluntad política, pero de 141 países, estamos en el nivel 130 de justicia. ¿Pacto Unidad alguna vez dijo algo de la justicia? Sí, las Bartolinas muchas veces. De hecho, Uy, a partir de este yo, trabajo yo de, la recuerdo, re, de la modificación de la 348, plantean como un tema importante para la reforma de justicia, creo que ponen cuatro o cuatro, cinco pilares, uno es la modificación de la 348 como parte de la modificación, a, eh, bueno, como de la reforma de justicia para pasar de un sistema punitivo a un sistema restaurativo. Bueno, ahora mismo supuestamente tenemos un sistema de reinserción, ¿no? Entonces ahí sí, ya pero, hay un pequeño error no, por ahí parte está, de las Bartolinas. No, no, no. Pero, pero, pero, pero más allá de eso, yo escuché, a representantes de las Bartolinas decir tiene que seguir la elección de jueces y magistrados que es una vergüenza, que es una basura. Ahí ya veo que un cambio estructural de justicia no quiere. Eso pasa por la modificación solo las, de la Constitución. Es joder, otro debate solo completamente las Bartolinas, distinto. ¿eh? Solo las Bartolinas. Pacto de unidad. Habla de lo que bueno, la Yo te estoy es diciendo, te, no. estoy diciendo eh, te me he agarrado de un lo he dicho al principio, sí, me ha sí, agarrado sí. de un caso específico porque es número 4 o 5, ¿no ve? Sí, salud, ha educación, de un tema. todo lo que está mal Claro, y estoy de acuerdo. Ahora, educación, maestros rurales, el otro día se han presentado, durante el golpe han sido protagonistas los maestros rurales, la Confederación Nacional de Maestros Rurales de Bolivia, creo que se llama así la confederación, discúlpeme si es que no es así, se han movilizado eh, cuando se cierra el año escolar y han hecho una serie de un pliego petitorio enorme, durante el gobierno de Áñez. Eso es lo que se está haciendo ahora también desde el Ministerio de Educación. Eso sí lo están trabajando más, más institucionalmente desde el Ministerio de Educación. Contra el gobierno textos, de textos. Tenemos todo. Todas las peores no, no. educaciones del de continente que vuelvo al punto. No estoy tan de acuerdo con eso, pero sí creo que hay, hay. Un, hay una relación entre gobierno y organizaciones sociales que debe mejorarse. Que hay cosas que no se convierten en mandato, que se trabajan desde las organizaciones sociales. Pero hay otras que sí. ¿no? Eso tampoco podemos pasarlo por encima y decir, ay, ¿dónde están ellos? No, ¿dónde estás tú? ¿Dónde está la comunidad ciudadana? ¿Dónde está Carlos Mesa? ¿Dónde está su bancada? No. Ellos deberían estar haciendo cosas. Ahí, presentaron ahí, proyectos ahí está bien. de modificación de, de reforma judicial. No les dieron bola porque no les convenía. El presidente de la Cámara de Diputados del Movimiento al Socialismo dijo: La reforma judicial no es una prioridad para nosotros. Eso es muy fuerte. Y ahí el pacto de unidad no salió a decir nada. Me gustaría que el mismo ahínco que le meten para, para Camacho, lo metan para la población, para la justicia, para la salud, para la educación, que es tan mal en Pero, volver. perdón, el, el pacto de unidad son cinco confederaciones campesinas, sí. sectoriales, que tienen intereses y defienden intereses, son sindicatos, defienden intereses, sectoriales. ¿Por qué les, ellos tienen que ser protagonistas de la cuestión de la salud, por ejemplo? Ellos no, no sufren, no sufren los temas no de salud. No sufren los temas de justicia bien por ellos. O sea, por ejemplo, la mayoría de la población sí la sufrimos. Pero hay por eso, ahí está. ¿Qué hacemos nosotros si, si sufrimos también? ¿Por qué nos, tú o yo Insisto. deberíamos...? Reformas judiciales hay un montón no, de, de proyectos. De la salud, ahora digamos, ahora de, de un... la salud, digamos en, en concreto. Siempre se pelean contra los colegios médicos. Yo, lamentablemente, no soy parte del sistema de salud. Posiblemente tengo menos experiencia mucha menos experiencia que, que los propios campesinos en esto. Pero, insisto, si el ahínco que le ponen contra Camacho lo metieran para mejorar la salud, para mejorar la educación, para reclamar un poco de justicia, ahí yo les creería que están a favor del pueblo y no a favor de un partido. Ay, ese es mi problema. En ese caso yo no estamos de acuerdo. Por ejemplo, también el, los comités cívicos deberían estar ahorita por la salud, por la educación, sí. todas las confederaciones de todas. Pero yo no digo ¿eh? que ellos son lo máximo yo no digo que los comités cívicos son la representación de... y acá sí nos dicen que el pacto de unidad es lo máximo y perdón, es lo máximo contra Camacho pero no a favor de la justicia, no a favor de la salud Yo eso es algo que hay que hay que, hay que liberarlo ¿no? Ok, Alem Andrés, eh, a ver eh, a ver por dónde empiezo hay muchas variables eh, vayamos por lo de Santa Cruz el cabildo, el cabildo del millón del señor Costas, el cabildo de un millón y punto cinco que hubo de recién con el señor Camacho, con el conflicto del censo, eh, masificó, multiplicó las, los medios de comunicación, radiales, visuales, youtubers, TikTok, estaban metidos en el conflicto. La pregunta es: ¿fue de impacto? No fue de impacto. Fue de impacto de foto, pero no de impacto político. Entonces, de nada te sirve, de nada te sirve tener miles y millones de personas detrás de vos cuando no vas a tener un resultado efectivo sobre el caso. Ahora, refiriéndonos a esto, a ver dentro del pacto de unidad, dentro del pacto, que me parece que es un instrumento que viola la autonomía sindical de los diferentes sectores, o sea, como no es importante la COP como COP ni la CSUCB como CSUCB, sumemos, porque estas dos divisiones no ha generado fuerza política. Lo sumamos y les llamamos pacto de unidad. Y el pacto de unidad tampoco tiene una propuesta clara del que quiere. Es como el juguetito del gobierno, "Che, flaco, necesito ayuda porque aquí el Camacho me está molestando. Eh, sí, salgamos." Eh, flaco, Necesito aquí un poquito de ayuda porque están bloqueando la carretera a Santa Cruz. Oc... Eh, sí, vamos, y las banderitas, ¿verdad? Y no pasa más, porque seamos realistas. La CESUD ha dejado de tener impacto político porque fueron ellos mismos, por lo menos los del sector más duro, que es el sector de la zona de Achacachi, dijeron, los últimos 10 años el gobierno no nos ha dado nada. Se ha comprometido a muchos proyectos y no nos ha dado nada. Fueron sus resultados, ni siquiera carreteras. Tanto hablan de carreteras del movimiento del socialismo, se los ha hecho. ¿Hacia qué lado? hacia el altiplano guerrero que los ha defendido siempre por supuesto que no no en mis palabras no en mi análisis en las palabras y en, las, en los resultados objetivos de la CSUCB y sus dirigencias sindicales eh, de las comunidades entonces no es efectivo la CSUCB la central obrera boliviana uh, la revolución permanente la tesis de Pulacayo y demás absurdos discursos porque porque cuando en realidad ellos deberían defender los intereses obreros no ve, de rurales y urbanos, pero obreristas, ¿no? en los últimos dos años se ha perdido la masa asalariada en un 20%. Hasta el 2018 teníamos el 62%, bueno, el, 40, el 38% era población laboralmente asalariada. Hoy por hoy nos hemos quedado con 18%. ¿Quiénes claudicaron? La central obrera boliviana, por supuesto, como son... Dos instrumentos débiles los sumamos al pacto de unidad violando su autonomía sindical. ¿Esor político? ¿Esor partidario? Por supuesto, y seamos realistas. Ahora, Andrés dice, ¿en qué medida eh, ellos deberían estar sumergidos en este debate? En, en el debate de la salud, en el debate de la, de la justicia. Eh, la justicia, la salud, la educación son instituciones estatales. Y estas instituciones central obrera o los sindicatos gremiales y toda la multiplicidad que existimos, nos organizamos porque hay ausencia de Estado frente a la salud, frente a lo laboral, frente a otros escenarios. Entonces, sí o sí tenemos que demandar políticas, pero demandar políticas implica ser autónomos dentro del gobierno. A ver, si yo soy amigo del, del compañero Mauricio y el compañero Mauricio es el juez, yo le digo, che Mauricio, me están robando. A mí me va a hacer caso porque soy su amigo. Pero Natalia, que no es la amiga de, de Mauricio, ¿le va a hacer caso? No le va a hacer caso, por supuesto que no le va a hacer caso. Entonces, ahí entran las organizaciones. Eh, eh, la compañera Canela nos dice que ah, las, las, las Bartolinas han propuesto eh, la mejora de la 348. ¿Mejoró? Hay menos violencia hacia las mujeres, hay menos matanzas hacia las mujeres, ineficiencia, por supuesto. El gobierno que dice, ya chicas, así en ese término, ya chicas bonitas de polleritas verdes y rojas, manden sus cartas. Yo les voy a recibir y les voy a firmar, pero no garantiza que les voy a hacer caso y es lo que pasa. Entonces, ¿qué está haciendo el gobierno con estas instituciones? Se está mofando, así como se está mofando del Comité Cívico Pro Santa Cruz, de otras organizaciones como las universidades mismas, se está mofando de sus mismas organizaciones, porque por más cartitas que manden, el gobierno no va a dar resultados efectivos. ¿Por qué? Porque no le interesa. Eh, te voy a pasar la palabra a Natalia, simplemente igual como comentario de que estamos entrando en esto de las organizaciones y la, y la gestión. Recuerdo que en el 2017 o bueno, en el 2018... El gobierno junto a la central obrera boliviana dispusieron la construcción de 67 hospitales con los fondos que daban los obreros. Quienes se opusieron fue el colegio médico, fue la REA y compañía y... Físicamente en enfrentamientos logró impedirse la construcción sí, del Pero Andrés, no pues. Eso es lo mismo. A ver, no, el, el es punto... que es lo mismo, no, no, Andrés. El, el, o sea, punto, el punto es... Tienes un problema nacional ajá, que ajá. es la salud y de repente 10 gatos locos te dicen no. ¿Y el gobierno qué dice? Bueno, ya, no entonces. Eh, y para de contar. La verdad es que no fueron 10 gatos locos y, y yo creo que... Eres aquí... el Estado, eres el poder del pueblo. Pues, te dices que punto... tienes el 55% ajá. a favor y le haces gaso a un sector... Eh, sí, sí Cuando eh, Se ha demostrado sí, que ese sector tiene intereses claro, empresariales. Eh, claro, claro, es es de de está. Acu de acuerdo, sí, de acuerdo, tiene eh, intereses empresariales, pero fueron capaces de tirar, por ejemplo, en, estado. el nuevo código penal, por supuesto. Claro, en el, claro, el 2017-2018 fue muy violento no la resistencia, pero aquí el punto que quería resaltar es de que se quiere responsabilizar a la COP o al Pacto por temas de salud y no por ejemplo a quienes realmente impidieron que se construyan hospitales o a quienes impidieron realmente que se extiendan a ocho horas la jornada laboral de los médicos. ¿Me entiendes? Y no solo seis, tienen un privilegio en términos de trabajo. O sea, creo que si vamos a criticar las cuestiones de salud, las cuestiones de educación, no es simplemente utilizar esa manera para atacar un sector, sino también sí. veremos lo estructural de los otros sectores, incluso reaccionarios. Concreto, concreto. Tú mismo lo has Ajá. dicho. Sectores empresariales que son pequeños. Tienes el Estado que ganó más del 50%. No, los médicos de, no son pocos, ya, ¿eh? Pero, no, no te son estoy pocos. planteando. No, y tienes toda no. una masa sindical, Ajá. Central Obrera, la Sud Entonces, este sector, Ajá. este sector único en Ajá. salud, sí, ha sí. volteado al gobierno y a las organizaciones Sí, Sí, sindicales. sí, sí, hospitales hospitales no funcionaban. Entonces, de no son de son capaces de cuestionar. Bueno, Universidad entonces, pero no de responsables. Pero no de no en no tu mismo discurso, en tu mismo de unidad no de validez. Porque no tienen la influencia. Bueno, él transformó la Constitución, ¿no? El a quien presentó el proyecto no, fue el Pacto de Unidad. Compañero, Por supuesto. la bueno, Constitución la... fue un trabajo desde el 52. No, no fue. No, ay, Dios no, mío. No. no, eso no, no es, eso no es de la propuesta que trajo así Escalita fue del Pacto en el no, 2006. Sí, ¿no? mal, Andrés, adelante, adelante, altura eh, Aquí es bien importante como que entender las formas en las que se van uh -huh. argoni organizando y se van presentando ante la sociedad, las organizaciones sociales y estos distintos grupos ¿no? o sea, eh, eh, lo que hacía recuerdo sobre el tema de los médicos, los médicos han logrado voltear el código penal porque entraron en huelga, si no estoy mal, 41 días los hospitales no funcionaban y, cuando, y, y a menos que vos llegabas a emergencias con tu apéndice a punto de reventar, realmente no te hacían caso te decían vuelva mañana, entonces los mecanismos que han optado estos distintos grupos que se ven cuando el Estado intenta hacer políticas sociales, pero obviamente ven sus intereses, sus privilegios amenazados, lo que hacen y por lo que optan a hacer es tomar medidas violentas. Simple y sencillo. Lo hicieron los médicos en su momento, lo hace el Comité Cívico Pro Santa Cruz, lo hacen los empresarios, lo hacen distintos gremios que cuando ven sus intereses perjudicados, toman medidas violentas. En cambio, las organizaciones sociales sí salen en marcha, se movilizan, pero es otro tipo de respuestas y además siempre es con cierto tipo de agendas políticas muy claras, ¿no ve? En, en, en el tema de los médicos eh, ten, tenías, ok, escuelas. Lo que están esperando y lo que están tratando de hacer es que siempre esperan que papá Estado se los haga todo. Cuando hay distintos sectores que tienen responsabilidades y son los que llevan las propuestas. Por ejemplo, el caso de la, lo que mencionaba Canela, el tema de las Bartolinas. Hicieron su tarea, hicieron acción política y uh -huh. presentaron una propuesta. Ahora no es por arte de magia decir, ok, se aplica... Ya no hay violencia, Pero nada, no hay violencia, el Estado el Estado un es un tema nacional. estructural, Entonces, es un tema estructural. ¿Y el qué es lo Estado que, que hace con el Estado? Inversión, Inversión pública. pública. Pero también ah. lo que hacen los grupos es que van saboteando de manera sistemática. Por ejemplo, en el tema de caminos hay una suerte de que el Estado pone, cierto, ah, pone una cantidad de dinero, la gobernación o el, el gobierno local pone otra cantidad de dinero para la contraparte, pero no quieren poner esa otra parte, entonces no se puede hacer, porque es un tema de diálogos y de consensos, y de yo voy a poner una parte, vos tienes que poner tu parte, si vos no pones tu parte, no podemos hacer nada, y es algo que han hecho de manera sistemática, o sea, sabotean así políticas públicas, reformas, eh, que claro, a la larga perjudican a todos y paralizan procesos, no, o sea, el caso más claro, por ejemplo, es en el tema de caminos, en el tema de salud, también en el tema de educación. Cuando hablábamos, por ejemplo, de la reforma educativa, bueno, de, de la nueva currícula, mm -hmm. se, se tratan de implementar nuevas tareas, pero tienes todo un sector conservador, altamente tradicional, que lo que va a hacer es que te va a sabotear eso. Decir, no, no vamos a aplicar, no, no queremos aplicar, no nos toca aplicar. Entonces, claro, o sea, ¿cómo quieres hacer eso? Alem dice, no, es que tienen que hacerlo por la fuerza, porque son Estado cuando quieres aplicar las cosas un poquito más hay de dictadores. O sea, hay una suerte de manejo de discurso ahí sobre lo que vienen a hacer las organizaciones. Entonces, claro, cuando lo hacen las élites y dicen no, es que no queremos que se aplique, por ejemplo, en el tema de educación, eh, el tema de género, dicen no, es que están violentando nuestros derechos. Pero claro, cuando las organizaciones sociales dicen no, tenemos que hacer una reforma educativa, tenemos que modificar cierto tipo de currículas, ay, no, es que también nos están queriendo imponer. O sea, uh -huh. Me parece medio peligroso el discurso que se está manejando y no, tristemente es que, lo no, que más se no, mediatiza no. son estas posiciones tradicionales ultraconservadoras que perjudican. Antes no. de darte la palabra, tenemos dos mensajes. Por favor, los leeremos para que no se me vayan como la otra vez. Buenas noches, irreverentes. Sería muy bueno recordar a Lemi Mauricio que los colegios médicos son de la oposición en lugar de ayudar, perjudican. Muy bien, muchas gracias por su mensaje. Vamos con el siguiente... Buenas noches, por favor lean el artículo 26 del Estatuto Autonómico de Santa Cruz y si damos un mejor concepto sobre la sucesión del vicegobernador. Muchas gracias, hay una solicitud para ustedes irreverentes. Eh, ¿Por quién empezamos ahora? A ver, ya vamos contigo, Alem. Conmigo. Dale. Cuídate, sí, de nuevo. A ver, eh, primero, lo que siempre reclama Mauricio. A ver, eh, yo no le puedo pedir una gobernación. Yo, está bien, pongo la ley y digo mejores carreteras. Y, 50% yo, Estado, y 50% vos, gobernación. ¿Cómo le voy a pedir el 50% a la gobernación si ellos, entre nueve departamentos, se tienen que distribuir el 15% de los recursos nacionales y el 85% lo tiene el Estado? Pero no es 50%, ¿no? O sea, ahí seamos eh, precisos eh, por ley, digamos. Ya, está bien, pero hay... ¿no? Pero, por eh, pone el Estado cuando hablamos de... Ya, Estado. igual, no le puedes pedir ciertas cosas, porque hay muchas cosas que hacer de por medio. O sea, el gobierno, por lo menos en el caso de Achacachi, cuando estaban con el conflicto, y el gobierno dijo yo voy a poner el 50%, luego dijo voy a poner el 60%, luego digo el 70%, luego digo el 80%, luego del 90%. Pero entonces vas negociando, pero ya como gobierno le estás imponiendo en principio de la negociación un 50%. Eso ya es un discurso que el gobierno lo está asimilando. ¿Verdad? No se puede generar. Siguiente elemento. Yo como gobierno centralista, yo como gobierno centralista, tengo una mirada de pluralidad nacional. Tenemos las, los 36 grupos étnicos o las 36 naciones. Y digo, vamos a poner en la nueva currícula la despatriarcalización. Esa es mi mentalidad urbana occidental. No, yo no sé qué, está pensando. No, no sé qué está pensando sobre masculinidades y feminidades, los Arawak, los Mocetén, los Lecos, Chiquitanos y demás. Si quiero plantear la política de descolonización, si quiero plantear la descolonización, despatriarcalización y demás absurdos que suenan sueltos porque son discursos sin objetivos claros, sin bases metodológicas y teóricas, tengo que entender su construcción cultural. No mediática urbana, sino su, leído construcción la histórica, regionalizada? su construcción Tenemos histórica de, de su cultura. Y eso es lo que y se tiene que entender tiene y aceptar. Una. Pero el gobierno centralista, y el gobierno centralista Estamos dice, para no toca y se queda ahí. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Canela. Yo quiero pasar al tema de Perú, vas a disculpar. Claro. <risa> no te, todos Entonces, brevemente, para cerrar, para cerrar este tema. Ay, ya, ya. No, ya a ver. No hay que olvidar el... el el nivel de politización que existe en este país, creo que eh, hay una representación real de la población en eh, las organizaciones sociales en este momento que han elegido que el MAS sea el instrumento para conducir esa, esa su, su, su, su poder, ese su poder, ¿no? su no su, su, justamente su representatividad. Por ende, cuando dicen vamos a salir el 22 de enero, pues... Estamos esperando una movilización masiva. Ahora, sobre cada uno de los temas, no, no me voy a poner a debatir sobre por qué voy a defender la despatriarcalización con el ALEM, definitivamente, ahora no, pero deberíamos tener un programa entero sobre esto. Perfecto. Para cerrar, Mauricio, este temita y para sí, saltar para, al para, para cerrar, mi problema con el Pacto de Unidad es que se establece que el Pacto de Unidad es la voz del pueblo. Yo les aseguro que la voz del pueblo quiere justicia. Quiere dejar de ser una de las... Insisto, no 130. De justicia, pero, pero, Mauricio, pero o sea, insisto, es se plantea la reforma de la justicia y el movimiento socialismo dice no, no quiero, no es mi prioridad. Pasa lo mismo con la salud, pasa lo mismo con la educación. El momento en el que yo les vea el mismo INCO al pacto de unidad para una reforma judicial que para meter preso al Camacho, les voy a creer. Natalia, para cerrar ese temita. Sí, o sea, me parece bien importante que hay que recordar que justamente somos un país altamente plural, Canela lo ha hecho muy bien, con alta participación mm -hmm. política, y también cada instancia, departamento, municipio, provincia, tienen sus tareas a hacer, ¿no? Entonces, creo que tenemos una ley de autonomías que te establece las competencias de cada uno, entonces, y desde ahí es donde se socializa. Hay procesos de socialización que creo que se están negando, pero claro, si tú te vas a dedicar a sabotear procesos de, de, de socialización y a sabotear implementación de distintas políticas, es complicado, ¿no? Ajá. Eso. Bien, ya, muy bien, gracias a Canela, nos hemos acordado que tenemos otro tema más del cual discutir, que es el tema de Perú, lo cual tiene muchísimas betas, por un lado esta tensión entre la relación Perú-Bolivia, pero a mí me cuestiona mucho, y quiero empezar por ahí, me cuestiona mucho que en Perú le esté metiendo un juicio al expresidente Evo Morales, cuando por sus twitters, por sus tweets, o sea, por lo que ha escrito en internet, es como a mí también me podrían sancionar o me pueden meter en un juicio en otro país por lo que digo sobre el país, porque yo hablo mucho, Ponte, de Bolsonaro. No sé si me pueden meter en un juicio. A ver, empezamos contigo, Mauricio. Ya, a ver, voy a tratar de ser súper rápido. Hay, hay dos figuras que se toman con el presidente, una equivocada, con el expresidente una equivocada que más bien no, no se le está tomando en cuenta, que es la de intromisión, la de injerencia. Ajá. Eh, la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas establece que si no es una autoridad actualmente estatal, pública, Ajá. no puede ser injerencia. Ajá. Entonces, eso se lo quita. Y es ahí que surge la lógica de decir, en la medida en la que tú generes desorden en mi país, yo te voy a seguir un proceso. No me importa desde dónde lo hagas. A priori, eso es relativamente legal. ¿Por qué? Porque sí tiene una influencia y porque ha influido en una autoridad peruana, que es eh, un gobernador, si no me equivoco, un exgobernador eh, y, y, y es a partir de eso que está la figura de seguir un proceso. Yo, yo no sé si ya se inició el proceso según yo, no. Los diputado que, lo, lo pueden hacer, ¿no? Lo, lo, lo que yo sí sé y lo que yo escuché claramente fue eh, si, si Evo viene a Perú, le vamos a seguir proceso. Porque viene para eh, generar discordia. Y eso, y eso es un tema de derecho penal peruano que para mí, insisto, presunción de inocencia no deberían de entrar y meterlo preso. Deberían sí. de entrar y, y unas cuantas medidas cautelares, ¿no? Canela. Ya de moda. A ver... El anuncio que se hace por parte de este diputado de procesar a Evo Morales Ayma no es por una cuestión solamente de... Eh, tiene un trasfondo político muy serio, ¿no? En realidad también es porque Evo Morales Ayma hoy en el continente, en la región, en el mundo entero, sigue siendo un líder moral, et, moral de los pueblos. Eso, o sea. Que, que el Perú esté movilizado, que esté, eh, que esté en, en, en las calles, que, haya, que sea el tercer día de paro nacional, que haya más de 30 muertos, que las demandas sean tan consistentes. no, O sea, no solamente están pidiendo la renuncia de Dina Buluarte, eh, no solamente están pidiendo la liberación de, de, de, de Castillo, no solamente están pidiendo elecciones ya, sino también están pidiendo asamblea constituyente. O sea, hay todo, todo, todo un trasfondo de contenidos, de agenda eh, popular que evidentemente, yo creo que las luchas de los pueblos no tienen fronteras o que pasan las fronteras, ¿no? Uh -huh. Entonces, Evo Morales sigue siendo un líder eh, moral para los pueblos movilizados, no para las causas populares, para las banderas populares. Y es por eso que se identifica desde las derechas, se identifica a estos líderes. Podría, ser, podría pasar lo mismo con, con otros líderes, estoy segura, ¿no? Podrían decir lo mismo de Rafael Correa, podrían decir lo mismo de, de, de cualquiera de los dirigentes de Runa Sur. O sea... No, pero no es casualidad que sea contra Evo Morales, Aima, porque él personifica pues, una lucha popular de, de eh, un país que está al lado y que ha tenido transformaciones muy, muy profundas a partir de eh, su liderazgo. Eso, Alem. Andrés, eh, a ver, el, el señor Jorge Zichter, hablando sobre los militares en su participación del 2019, decía algo importante. Cualquier persona... Cualquier ciudadano de a pie, cualquier civil puede decir, muere el gobierno, abajo el gobierno, queremos otras, queremos golpe de Estado, puede decirlo. Pero cuando una autoridad o una ex autoridad hace un comentario, eso sí se convierte en peligro. Y lo dijo el señor Jorge Rita. Entonces, en función a eso, el señor Evo Morales comete el error político. En estos momentos no puedes cometer esos errores políticos, pero se del lujo, tendrá su lectura para ser futuro presidente. Error político. Desde mi punto de vista y creo que desde otros puntos de vista es igual. Entonces, estos le están costando algunas desventajas en futuros procesos electorales. ¿Qué me parece hipócrita del movimiento al socialismo? ¿Cómo es posible que le hagan eso al señor Evo Morales y es nuestro revolucionario latinoamericano? Pero cuando vienen los diputados de España o de Chile y apoyan al Comité Cívico Pro Santa Cruz, ah, no, injerencia política... No, no, no, no, no. Para nada, mismo, una pero cosa por supuesto es criterio, que es lo mismo. Una cosa es emitir es lo criterio mismo. en un tuit y otra cosa muy diferente es pedirle un informe al comandante departamental de la policía alegándote representación de un Estado, como lo han hecho los señores de Vox y del Partido Republicano. Y vuelve, Eso es injerencia, es lo que hablaba el, el, el Mauricio un ratito. Y vuelve a ser lo mismo, en el debate político es cobardía, es cobardía. O sea, si yo voy a, ir a la guerra, y, y es lo que decíamos en algún momento cuando decíamos las víctimas momento no, no, no, víctimas víctimas no, no, no, estén de enfrentar no, puedo decir violación de los derechos humanos al comité cívico y a las mujeres que han ido a tirarle piedra a los policías no, yo sé dónde no, no, sea, tiene que saber se estén. Y y entonces en este momento, momento en el análisis político, no, no, puedo decir, pobre señor no, Morales. no, Bastión de la revolución indígena de Latinoamérica y malditos traidores, los españoles y chilenos que vienen aquí a hacer injerencia política. Seamos honestos, vamos a guerrear, guerreamos bien, juguemos a las guerritas seriamente. Y para terminar, Natalia. Eh, dos, dos, dos cuestiones, ¿no? O sea, ¿cuáles son los tweets y en qué contexto se presentan estos tweets, o sea, no está llamando a una revuelta y que se tomen las armas y que uh -huh. y no le están pidiendo informes a la presidenta del Perú, no, nada, o sea, son bien claros y son bien puntuales, ¿no? Uno hace una reflexión que me parece muy interesante que dice pensar a la derecha, que la derecha puede aceptar presidentes de los movimientos populares es un error histórico, o sea, está haciendo una reflexión tanto desde, el, de, de, desde Bolivia como desde lo que está pasando en Perú porque está viendo incluso cierto tema de continuidades de los movimientos de derecha, ¿no? Y después pues hace un llamado, claro, o sea, dice, de, denuncias a la violación permanente de derechos humanos, o sea, tienes 30 muertos, tienes secuestrados, torturados, encarcelados. O sea, no me parece extraño y no me parece escandaloso que se haga ese tipo de reflexiones. Uh -huh. Y segundo, ¿quién es el diputado que está haciendo esta denuncia? Se llama Jorge Montoya, es el representante del partido Renovación Popular, el partido ultraconservador de Perú. Uh -huh. Entonces, Claro, obviamente a la derecha ultraconservadora le hace roncha de que un líder, como Canela muy bien lo había mencionado, de corte regional, porque no es solamente Bolivia, es de corte regional, obviamente denuncia las violaciones de derechos humanos, o sea, para él no debería manifestarse, entonces, claro, entonces que no se manifieste nadie contra lo que está pasando en Perú, porque lo que está pasando en Perú es preocupante y es una cuestión regional, ya no es nacional. Entonces, porque está respondiendo a todo un sistema de, eh, de, de, de derecha que viene tratando de emerger en la región, que claro, actúa de, de la forma en la que lo ha venido haciendo, ¿no? Uh -huh. Violación de permanente de derechos humanos, eso. Muchas gracias Natalia, gracias a todos los irreverentes, gracias a ustedes este viernes por la noche, pásenla bien y nos vemos aquí nuevamente el lunes. A ah, Un saludo a alguien que siempre nos ve en irreverente, un saludo a Fernanda Macedas, muy buenas noches. Un saludo para todos.